El observatorio laboral tiene tremendas importancias que permiten dinamizar el mercado laboral, pero introduciendo pertinencias e identidades propias de la futura región de Ñuble. Eh, pero lo más importante, le permite a las personas, a los trabajadores, a los empresarios, a la academia, al sector público, al sector privado, eh, generar condiciones del mercado laboral que les per, eh, permite enfrentar los desafíos de productividad. Y además, eh, de alguna manera, anticiparse al futuro. Que los jóvenes de esta provincia, futura región, sepan eh, por dónde va. El crecimiento del país, por dónde va el crecimiento de esta región, de esta provincia, por dónde van las efectivas oportunidades laborales eh, que requieren, que les implica para ellos, para sus familias, tomar decisiones muy, muy importantes. Aquí en la región del Biobío, tanto en Ñuble como, como en Concepción, tenemos instalados eh, observatorios laborales con la Universidad del Biobío pero a lo largo del país, con muchas otras universidades públicas y privadas que nos están acompañando, en eh, tomar datos, recoger datos del territorio con los empresarios, con, con los trabajadores, para eh, generar información relevante para que tanto empleadores como trabajadores puedan tomar buenas decisiones en torno a su eh, futuro desarrollo laboral. No es ajeno a la universidad, nos gusta hacerlo. Porque nosotros pensamos que la Universidad puede colaborar en una cosa que nos parece vital, mejorar la calidad de vida de las personas, que al final de cuentas todos estos esfuerzos tienen que ver con aquello. Pero adicionalmente, porque la Universidad del Bío Vido tiene las competencias en sus facultades, departamentos y escuelas, porque tiene la calidad académica y científica para poder hacer esto. Si no la tuviésemos, créanme, nosotros no buscaríamos alianzas porque sería un despropósito, decir algo que no tenemos, ¿no? Entonces, si estamos acá colaborando es porque tenemos las capacidades para hacerlo. Esa es una experiencia única a nivel de país. Es decir, eh, primero este, este territorio, a mí me gusta hablar de, del territorio tiene una oportunidad enorme porque tiene, es el único que tiene dos observatorios. Eh, y además una particularidad también especial para nosotros que efectivamente como facultad y como universidad estamos a cargo de los dos observatorios. Esa es una gran oportunidad, en el sentido en que nuevamente el trabajo asociativo y colaborativo prime sobre un trabajo competitivo y en el fondo lo que hagamos es lograr trabajo de sinergia eh, entre el observatorio de Ñuble y el observatorio eh, de, que, que está en Concepción, que, eh, que aborda el resto de la de las otras provincias, la otra provincia Arauco. Río Bío y Concepción. Entonces, eso es un gran desafío para nosotros, estamos muy eh, orgullosos de ello y un trabajo de vinculación. Lo que hemos venido trabajando fuertemente es la vinculación y el trabajo de vinculación bidireccional y el aporte que nosotros podemos hacer en el marco de nuestro quehacer hacia la dinámica y el quehacer eh, regional. Entonces,